Las buenas energías de los jóvenes del Comité de Base de Texas los llevó hasta el hogar de niños sin amparo filial de Bayamo. Entre juegos, la presencia de payasos y las golosinas que ellos regalaron transcurrió la actividad, una de las realizadas para saludar el 62 aniversario de la Organización de Pioneros y el 61 de la UJC. La llegada de la fecha fue motivo para el buen hacer. Bueno, hemos hecho varias acciones, los muchachos en, desde sus áreas han participado en, en procesos de, de toma de, de datos, de... ...de revisiones de, de sitios de, de tecnológicos... ...vamos a hacer una actividad a los niños... ...tenemos payasos, les trajimos dulce... ...le ponemos música y vamos a compartir un rato con ellos... ...vamos a estar haciendo un recorrido histórico... ...por la de aguas y por algunos centros históricos... De, de, ...de grama, generalmente de grama y de manzanillo". Etexa tiene una gran representación de jóvenes en las diferentes categorías ocupacionales. Su labor es decisiva en la informatización de la sociedad. Teresa Armesto, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.